Bueno, eh, Juan, ya estamos live, vamos a ir esperando eh, a que se vaya conectando la gente, a los que se vayan conectado, con de, conectando, perdón, bienvenidos, eh, esperaremos unos minutitos y daremos eh, comienzo al seminario, eh, como no quiero presentarte ya de golpe Juan, eh, quiero que se vaya conectando la gente eh, pues eh, cuéntame qué frío ha hecho hoy. Ha hecho frío ahí en Melbourne. Para variar ha hecho mucho frío Melbourne. <risa> es, en Melbourne. Eh, el invierno parece que viene viene con viene con furia. Eh, sí. Ha sido un día bien frío, pero pues para para nosotros que vivimos acá es lo normal realmente lo normal es, eh, sí. es, es uno de sí. los encantos de es uno de los encantos de Mermond, no es, eh, es fría es eh, es eh, llueve de vez en cuando eh, sí. tiene ese encanto tiene el encanto de la tierra fría no es eh, sí. es algo sí. particular pero, pero no deja de ser agradable Sí, a mí me encanta Melbourne. Creo que es una de mis ciudades favoritas, aunque yo vivo en Byron Bay y me encanta Byron Bay y me encantan los pueblecitos pequeños. Si tuviera que elegir una ciudad, la que más me llama la atención o con la que más eh, conecto es con Melbourne, la verdad. Y no por el frío, sí. no por el frío, eh, pero la ciudad en sí me encanta, la verdad, me encanta. Es muy chula. Sí. Dicen que es una de las ciudades con más alta calidad de vida en el mundo, ¿no? Eh... Bueno, yo llevo viviendo acá casi 20 años, entonces, pues, definitivamente tengo un, un prejuicio. Ese, pero he tenido la, la, la oportunidad de vivir en, en muchos otros sitios y, definitivamente, me quedo con Melbourne. Me quedo con Melbourne. Sí, me solo quizá cambiaría eh, por Adelaida. Adelaida sí. es fantástica. ¿Sabes que todo el mundo me lo dice? Últimamente siempre la había tenido yo como una ciudad como más, no sé, siempre la vendíamos en YouTube Project como un poco más aburrida y tal, pero últimamente todo el mundo me habla de Adelaide, es increíble. Sí, sí, sí, sí. Creo que ha crecido mucho también en los últimos años. Ha crecido y yo creo que la composición de la gente que vivía allí ha ido cambiando, es decir, inexplicablemente pues dicen que la ciudad, las ciudades de las iglesias, lo cual ya le da un toque bastante bastante aburridor, por decirlo de alguna manera, pero, sí. pero no, ¿eh? hay, hay eventos, hay deporte, las playas son de primera, eh, la comida sí. es fantástica, eh, sí. el, el, todo, tiene todo el encanto, los vinos de de Australia, eh, sí. hay, hay mucho deporte, es muy, muy, muy interesante. Muy sí. chévere todo el mundo lo dice y ahora que se ha hecho, bueno, cada vez siempre ha sido una zona regional no para el tema de los visados y creo que es algo que cada vez ha llamado más la atención y muchísima gente se ha ido hacia allí. Y nuestro colaborador que está allí siempre me dice, Marta, es que tienes que venir, porque le encanta. Y vivió en Sydney durante mucho tiempo, se mudó allí por temas del visado para conseguir la piar y, y ya la ha conseguido, y, y está feliz, no cambiaría por nada el mundo, así que... Pero bueno, eh, contra, contra gustos, ¿no? A cada uno le gusta un, un sitio diferente, de todas formas, Juan, mira, eh, aunque todavía somos poquitos, yo creo que vale la pena eh, empezar a presentarte, eh, yo creo que va a ser un seminario larguito, eh, consistente, cuando hablamos de visados y de... de de formas de quedarse y de PR y, bueno, es un, un tema eh, que siempre trae muchas preguntas y muchas dudas, ¿no? eh, Primero de todo, darte las gracias. Me presento yo también, soy Marta Caparrós, directora de YouTube Project eh, y, bueno, básicamente quería pues, eh, presentarte a ti, que creo que eres el protagonista esta noche, eh, Juan Rincón, muchísimas gracias, director de RC Migration, eh, abogado y agente de inmigración eh, desde el 2007, así que ya hace unos cuantos años, eh, nada más que 13 años eh, dedicándote a esto y ayudando ¿no? a, a muchos estudiantes y, y sobre todo latinos a conseguir eh, pues todo tipo de visados. ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar más en, en ese pathway hacia la permanent residence. ¿no? Eh, pues desde YouTube Project hemos iniciado esta colaboración con Arts Immigration y lo que más nos gusta y lo que creímos creíamos que es una ventaja competitiva eh, es que os focalizáis mucho en lo que es nuestro target que es el público latino, ¿no? latinoamericano y español eh, de las 24 personas que componéis el equipo pues eh, tenéis españoles, peruanos, ecuatorianos, colombianos y eso hace pues, que conozcáis muy bien eh, los esquemas educativos de cada uno de los países y que sepáis muy bien, pues, pues eso, ¿no? Eh, Cuando has estudiado en Colombia? ¿Qué has estudiado? ¿A qué equivalen en Australia? Y, y eso, pues os, para nosotros, ¿no? Que nos dedicamos al público latino, eh, pues nos va genial, ¿no? Porque sabemos que estáis 100% focalizados en esto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues soy Juan. Eh, os explicará en 15-20 minutos, hará una presentación eh, de tres puntos que él mismo os va, os va a iniciar, os va a presentar ahora eh, y luego podremos ir haciendo preguntas, ¿no, Juan? O sea, al final lo que queremos es que sea un poco más ameno, participativo. Yo también te iré haciendo algunas preguntas que ya tenemos guardadas de algunos de, de los participantes que se han apuntado a esta charla. Eh, decir que hay muchos que eh, por, por horarios no se pueden conectar, pero que obviamente... Eh, luego recibirán el vídeo y por último y, y creo que es importante resaltarlo también que gracias a esta colaboración pues toda la gente que, que esté en este seminario y que vaya de parte de YouTube Project pues tendrá un 20% de descuento en asesorías individuales o de pareja que creo que eso está también muy bien ¿no? que sabemos que siempre que tenemos que acudir a una abogada de inmigración, pues al final nos da un poco de miedo, ¿no? Los costes y creo que nos ayuda a todos, ¿no? Todos hemos estado en ese punto en el que necesitamos un poco de ayuda y, y bueno, pues eh, ese descuento, gracias eh, por cedernos, eh, pues por darnos la oportunidad de dar ese descuento a nuestros estudiantes. Y nada, eh, Juan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Marta, ante todo, muchas gracias por la invitación. Definitivamente, es un gusto y un honor estar, estar con YouTube Project. Es una agencia que, que, que es, eh, tiene un, un prestigio muy bien ganado. Entonces, pues de verdad que, que, que es, una, eh, es un gusto de verdad estar, estar aquí con ustedes. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Mira, te cuento. Nosotros lo que vamos a hablar en esta ocasión es de um, la visa, de cómo pasar de la visa de estudiante a la residencia permanente. Ese es básicamente el tema de esta, de esta charla. Eh, como tú lo decías, la idea es que sea más que todo la presentación de un contexto, de manera que le podamos dedicar la mayoría del tiempo a preguntas. Eh, uh -huh. Entonces, pues yo creo que sin más, sin más preámbulo, conversa, comenzamos. Sí, 100%. Dale. Vale. Entonces, pues eh, el primer, el. Primer elemento, déjame, es un par de, de, no sé si se está moviendo la, la, la pantalla, si está adelantándote. Sí, ¿Sí? ok. Sí, ya la veo, sí. Dos advertencias, la primera es que esta información es de carácter general, por lo tanto no es un consejo para nadie en específico. Eh, es una advertencia que todos los abogados siempre tenemos que decir cuando hablamos en público. Eh, y, y la segunda advertencia que hacemos es un poquito más de respeto al español y es que eh, usamos eh, términos en inglés, eh, no porque tengan o no porque no tengan traducción, sino porque lo que queremos mm, transmitir queda mejor transmitido si lo decimos en las palabras en inglés porque no hay un equivalente específico, son entidades que solo se dan dentro del contexto de migración de Austra Australia, ¿no? Entonces, pues sin más advertencias, pues comenzamos, es eh, decir, los temas que vamos a hablar son estos, vamos a hablar del de concepto de ocupación, eh, de la validación de las ocupaciones, eh, hablaremos de los estudios para seguir en Australia, porque estudiar en Australia solamente tiene sentido con, dentro del contexto de conseguir una ocupación. Y esos y serán la, la, los primeros elementos. Después hablaremos de la tabla de puntaje que se requiere para las visas de migración calificada y por último de los diferentes programas de migración regional que tienen los estados y territorios en Australia. Básicamente lo que estamos haciendo en este caso, Marta, es utilizando un modelo de análisis que permite evaluar si una persona es elegible para una visa dentro del programa General Skill Migration. El programa General Skill Migration es el programa que Australia tiene para atraer migración calificada. Y de alguna manera el contexto en el que, tendemos que tenemos que el, el programa de migración en Australia es que Australia es un país que tiene una pirámide poblacional invertida es decir, hay mucha gente mayor y muy poquita gente joven entonces la gente que se retira de, de la vida eh, industrial, de la vida comercial que pasa a, al retiro eh, es mucho más en números que la gente que entra es decir, eh, hay menos australianitos que australianos viejos. Y entonces, para, para llenar ese hueco, eh, traen personal calificado. Y eso es lo que genera el programa. Es decir, los programas de migración en Australia no, no surgen del buen corazón de los australianos que quieren compartir su riqueza con el resto de la humanidad, sino de la necesidad económica de personal calificado para poder seguir creciendo económicamente. Entonces, en ese orden de ideas, eh, las mm, ocupaciones que Australia busca son unas programaciones específicas. Eh, ya hablaremos del punto, simplemente pues, un, un par de, de simplemente una, un, hablar un poquito nosotros, tú ya lo habías mencionado, RSC Migration es una firma de abogados. Eh, yo tengo el gusto de, soy, de ser el fundador de la compañía, no soy el único abogado de la compañía, tenemos varios más en la empresa, argentino, hay una, una, una chica argentina, un peruano, eh, tenemos un escocés, bueno, eh, un costarricense, eh, y bueno, gente, gente de todo el mundo latinoamericano, del de mundo hispano de parlante, eh, incluyendo catalanes también. Que, que, que se separan de que dicen que no son españoles sino catalanes pero anyway, eso es, creo que es otra historia eh, eh, el primer elemento de las ocupaciones la ocupación en Australia tiene que ser evaluada por una entidad es decir, cuando tú dices yo soy arquitecto, dices yo soy arquitecto en España ok, hay que hacer lo que se llama una validación en, en, para Australia esa validación está a cargo de una entidad que en términos generales se llama una Skill Assessment Authority, o un colegio profesional. Entonces, pues los ingenieros van a Ingenieros Australia, los arquitectos van a la Asociación de Arquitectos, eh, los diseñadores de moda, los, diseñadores, lo, los profesionales de, mercade, de, de mercadeo, van a Betases, eh, la gente de... Eh, digo, carpinteros, eh, pintores van a Terea a traer la a Australia. Y lo que es importante entender es que cada una de esas entidades tiene sus propias reglas. Entonces tú vas, vas a encontrar, por ejemplo, que Ingenieros Australia tiene unas reglas diferentes de las reglas que tiene Australian Computer Society, que es la que mira los ingenieros de informática, los ingenieros de computación. Siempre las, estas entidades se mueven dentro de estos tres elementos. El nivel de educación, la experiencia y el nivel de inglés. Pero esos tres elementos los combinan diferente. Por ejemplo, Ingenieros Australia. Ingenieros Australia a nivel de educación pide que tú tengas un estudio equivalente a lo que el Australian Qualification Framework es un bachelor es decir, un estudio universitario de mínimo cinco años. Y ahí empieza el primer elemento de análisis. ¿Por qué? Porque Australia tiene para todos los países, para Argentina, el Perú, Colombia, España, tiene lo que se llama el Country Education Profile, donde están listadas las instituciones educativas del país y está la equivalencia del de título que, bien, que te dieron allá a que equivale en australiano. Entonces, lo primero que hace un agente de migración es coger el título con el que tú llegas y decir, bueno, ¿tú dónde estudiaste? Yo estudié en la universidad Ricardo Palma en Lima. Entonces, bueno, ¿a qué equivale un, un, un ser profesional de la universidad Ricardo Palma en Lima? Entramos al contra Profile y decimos, ah, aquí equivale a un Bachelor Degree. O, te, o vemos, no, aquí no es un Bachelor Degree, aquí eso equivale a un Diploma. O a un advanced diploma. Bueno, primer elemento, la educación. Segundo elemento, la experiencia. Hay entidades que te piden un mínimo de experiencia. No todas. Por ejemplo, Ingenieros Australia no pide que tengas experiencia. Tú puedes ser valid validada como ingeniero industrial, como ingeniero mecánico, como ingeniero civil, sin haber trabajado un una sola quincena en tu vida. Porque ellos no lo piden. Ellos piden que tú tengas el bachelor en ingeniería y que tengas inglés competente. Es decir, ellos piden que a nivel de inglés tú tengas un nivel equivalente a el 6 o, o, o el equivalente en cualquiera otro. Si hiciéramos el mismo análisis para un ingeniero de informática, la ACS te pide que tengas el bachelor que tengas dos años de experiencia, pero no te pide inglés. Porque son independientes. Ahora, es muy, muchas veces le preguntan a uno, mira, yo me acabo de graduar de, de, de por ejemplo, mmm, eh, diseño de modas. Hice, hice un, un, un curso, tengo, soy profesional de diseño de modas. Entonces, esa, esa, esa profesión va a una entidad que se llama Betasex. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, vamos, el tú eres una diseñadora de modas acá en Australia. Entonces, vamos primero... ¿Qué te va a pedir C Entonces, vemos diseño de modas, beta C dice que requieres un bachelor, primer elemento, y que requieres un año de experiencia como diseñadora de modas. Entonces, podemos encontrar que si sí lo tienes o que no lo tienes. O lo que pasa muchas veces, la gente que llega a la oficina dice, yo estudié diseño de modas, trabajé como diseñadora de modas, pero no tengo evidencia. No tengo cómo mostrarlo porque trabajé el negro, como dicen los argentinos, ¿no? No, no, no, ¿no? no tengo evidencia. Y allí se aplica, Marta, una, una, un aforismo famoso en derecho que es no hay verdad ni mentiras, hay cosas que tú pruebas y hay cosas que tú no pruebas. Y si tú no puedes probarlo, no puedes probarlo, no existe. Entonces... ¿Sí? El, la situación de una persona de esas es, no tengo ocupación para usted. ¿Puedo ustedes. hacer una pregunta, Juan? Lo que quieras, lo que quieras, claro que sí. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer un skill assessment? ¿Hay un tiempo máximo mínimo? Sí, mira, va, varía, varía de entidad a entidad, pero yo diría que el término más común es de dos a tres meses, es lo que se demora el proceso. ¿Y el coste? Sí. También varía, pero yo creo que oscila entre 500 y 1000 dólares según la entidad. Ah, eh, hay entidades muchísimo más costosas, por ejemplo, las que equivalen a la profesión, las que evalúan a los profesionales de la salud. Médicos, enfermeras, odontólogos, eh, estamos hablando de casi 10 mil dólares, pero yo diría que son completamente fuera del promedio. Uh -huh. Lo más barato, los contadores, eh, los contadores van para el CPI, que les cuestan 500 dólares. Pero en la gran mayoría son mil dólares, eh, eh, lo que vale es que la Muy bien. Esto, esto que yo les estoy contando está en, en, en esta información, en el código QR, eh, cuando ustedes eh, lo, lo, lo, lo, lo miren, los va a llevar a decir, a, para que vean cada entidad, perdón, cada ocupación a cada entidad. Entonces, esto permite identificar, bueno, yo estudié, qué sé yo, eh, arquitectura, a cuál entidad que me toca ir, eh, o yo estudié, no sé, carpintería, cuál entidad que me corresponde. Entonces, va, vamos a asumir que una persona no tiene ocupación, o que la ocupación que tiene no, no está en la lista. Entonces, allí es donde vienen los estudios. ¿Qué estudiar en Australia para ser elegible a una de esas ocupaciones que Australia está buscando? Y entonces viene la pregunta que todo el mundo hace, ¿cuáles son las ocupaciones que tengo que estudiar para mejorar mis chances de ser eh, nominado en los programas de migración? Y nuevamente, eh, el tema es entrar en la lista. Eh, eh, Australia, básicamente, en términos de ocupaciones en demanda, tiene tres listas. La lista que se llama medium and long term, que es decir, son... son eh, ocupaciones que, según la Australian Productivity Commission, eh, se requieren de una manera estratégica, estructural, es decir, Australia no tiene la capacidad de producir ingenieros, médicos, arquitectos, psicólogos, carpinteros, chefs, bla, bla, bla, y hace una lista que se llama Medium and Long Term List. Hay otra lista que se llama Short Term List, que dice: no hay ocupaciones, no hay personas en el corto plazo, pero poco a poco el país va a llegar a, a, a orgánicamente tener ese, ese, esos, ese, ese personal calificado. Y hay una tercera lista que se llama la ROL, Regional Occupational List, que son ocupaciones que se requieren en determinadas regiones del país. Es decir, no a nivel nacional, sino se requieren en Byron Bay o se requieren en... Broom o se requieren en Wagga, Wagga no sé. Entonces, la idea es que uno debe apuntarle a las ocupaciones en la medium and long term list, porque las ocupaciones en la medium and long term list eh, te permiten aplicar a todas las visas del programa de emigración. Y adicionalmente te permiten obtener la visa de graduado. Entonces, la, la Skill Occupation List, la, también ustedes van a tener acceso a ella a través del de código QR allí. Eh, ¿De ellas cuál escoger? Yo pensaría que hay que tener en cuenta, pues evidentemente, eh, las mm, preferencias individuales de la, de, de la persona, porque vas a encontrar básicamente dos grandes características, dos grandes grupos. Ocupaciones que requieren que tú tengas un bachelor degree y ocupaciones que basta con que tengas una educación vocacional, un certificado o un diploma. Entonces, las que requieren bachelor degree comiencen con una nomenclatura de dos. Las, las otras eh, comiencen con una nomenclatura de tres. Entonces, en esa lista, si tú miras todo lo que tiene tres, basta con que estudies aquí un certificado o un, o un diplomado. Y es, de alguna manera, mucho más barato, mucho más, eh, más bueno, inmanegrado. Sí, yo creo que es, es lo que ahora mismo, yo creo que muchos eh, estudiantes nuestros es lo que buscan, ¿no? Eh, porque al final, Ajá. todos lo sabemos que estudiar un bachelor en Australia no es alcanzable para todo el mundo a nivel financiero, ¿no? Entonces, a Correct. nivel económico, es, eh, yo creo que, que mucha gente, muchos estudiantes que están aquí, nuestros que han llegado aquí, eh, pues... Llevan dos años aquí, han aprendido inglés y lo que hacen es buscar un curso B, un certificado, diploma, algo que eh, obviamente sea una de estas ocupaciones que les ayuden a, a llegar a estudiar, ¿no? Exactamente, sí, señora, tal cual. Entonces, concentrándonos en, en lo que tú mencionas, en los cursos BET, ¿yo qué recomiendo? Yo recomiendo básicamente ocupaciones que requieren licencia. ¿Por qué? Porque como nuestros Amigos, los australianitos no estudian, no sacan las licencias. Es una realidad. Decir, no estoy hablando mal, al contrario, yo amo este país, le tengo eh, kilos de agradecimiento, pero una realidad es que los australianos no estudian. Entonces, si viene un extranjero y estudia y sacas las licencias que únicamente puedes conseguir porque has estudiado, vas a tener una ventaja competitiva. Entonces, ¿qué estudiar? aire acondicionado, ¿por qué? Porque te enseñan a manejar gases de refrigeración y eso requiere una licencia. ¿Qué es estudiar? Electricidad, porque eso requiere una licencia. Y eso te abre todo ese campo maravilloso de instrumentación y control, robótica, eh, manufactura automatizada, que es lo que está ahora moviéndose moviéndose Australia como economía. Inclusive... Eh, eh, muy cerca de, de, de ti, en Byron Bay, en creo que Queensland, hay unos cursos de, de instrumentación y control de dos años muy buenos, muy buenos. Es decir, es, es excelente. Eh, eso te lleva a, capaci a, a, a, a, a eh, capacitarte como, como electrician, es el, el título, y está en esta lista famosa. Eh, hay, hay unas que siguen siendo muy importantes, hay unas ocupaciones que siguen siendo muy importantes, como es carpintería, porque hace parte de la construcción, y Australia tiene una industria de una construcción importante que siempre requiere, requiere personas. Welder, lo que sería soldador, también. Eh, Todo hay lo que sea, de... siempre, perdón eh, que te interrumpa Juan, hablan de los tradies, ¿no? O sea, al final... Exacto. Es... Exacto. Sí. Todos estos son tradies, todos estos son tradies. Entonces, entonces, entonces, esto es, digamos, lo que yo reconozco, esas serían de, de, mi, mi, mis top, eh, mis recomendaciones más, más, más significativas. Eh, obviamente, no, no, ah, de alguna manera, y me perdona quizás por mi edad, pero no son muy femeninas. Uno dice, pues, una mujer estudiando carpintería, pues, poniendo vigas y tal. Bueno, ya, ya, ya las mujeres están metidas en todo, gracias a Dios pero que estudia una mujer. Entonces, dice, vienen las preguntas de decir, bueno, ¿qué, qué pasa con eh, Community Services o con Child Care o con Age Care? La realidad es que para efectos de migración no es la mejor opción. Y en este momento estudiar Child Care no es una opción como sí si la fue hace unos años, donde tú estudiabas Child Care, terminabas eh, eh, los dos años hacia ese graduado y pasas a la residencia permanente. Ahora ya no es posible. Entonces, hay que, hay que pensar en otras cosas para eh, diferentes HICIER. Sí, Adelantándonos sí. un poquito más, viene ya otro elemento, y el otro elemento es el puntaje. Ya teniendo la ocupación... Tú dices, con base en la ocupación que ya tengo, porque ya estudié lo que tenía que hacer para ser eh, eh, electricista acá, o porque yo llegué aquí como ingeniero, o, o como, como licenciado en pedagogía, eh, eh, tengo que cumplir un puntaje mínimo, aquí tengo los puntajes mínimos según el tipo de visas, y las visas requieren que tú llegues a 90 puntos, en el caso de la visa 189, a, a, a 65, a 60 puntos por tu cuenta, en el caso de la visa 190, y 4, 90, a la 491, 50 puntos. Hablemos un poquito de las visas del programa. El programa General Skill Migration tiene estas tres visas. La visa 189 es una visa de residencia permanente federal y se llama Skill Independent, es decir, es una visa donde si tú llegas a los 90 puntos, no tienes que pedirle nada a nadie, es decir, tú eres elegible por ti misma, es decir, presentas tu expresión de interés y te llega la aplicación te dan tu residencia permanente. La segunda visa es una visa que se llama 190 Skill Sponsor, es decir, se requiere que un estado te patrocine, ya hablaremos ahora de los, de los patrocinios de estados, es muchísimo más fácil, porque de 65 puntos, el estado te da 5 puntos a cambio de que te comprometas a vivir en el estado 5 años después, 2 años más. Entonces, con que tú llegues a 60 puntos es más que suficiente. Y está la tercera visa, que es la famosa visa regional, que se llama 491 Regional Work, donde de 65 puntos, basta con que tú, eh, perdón, te da, el estado te da 15 puntos y tienes que llegar a 50. ¿Qué da puntaje? Estas variables, estas variables son las que te permiten construir el puntaje, eh, está la edad, um, están las calificaciones que, con las que tú tienes de tu país, entonces digamos, hagamos, hagamos algo muy simple como, como ejemplo. ¿Qué? Eh, la edad, la mayoría de las personas que vienen están en el grupo de, 22, de 25 a 33 años y eso te da 30 puntos. Uh -huh. la el, el nivel educativo ordinariamente vienen con un bachelor degree y eso te da otros 15 puntos, o sea que ya llevas 45. Cuando tú estudias en Australia dos años, cumples el factor que se llama Australian Study Requirement. Y eso te da cinco puntos y ya vamos en 50. Es decir, esto, si nosotros. perdón, que te haga una pregunta, eh, Juan, ¿estos estudios eh, tienen que ser unos estudios específicos o puede ser cualquier estudio? Para efectos de estos cinco puntos, pues, tiene que ser un estudio que te lleve a un degree, diploma o trade certificate. Mm. Okay. Es decir, no te cuenta el inglés, no te cuenta los que, no se, llaman, los que se llaman not a word, studies, pero por ejemplo, si tú hiciste un diploma y un advanced diploma, perfecto. Si hiciste un certificado 3 de 2 años, también vale. Si hiciste un certificado 3 y un certificado 4, también vale. Perfecto. Uh -huh. Entiendo. Bueno, después viene la experiencia profesional overseas, que, que, que, que ordinariamente la gente que viene acá a estos programas tiene, tiene entre, tiene menos de tres años, o sea que no le dan ningún puntaje por experiencia, pero no es, no es problema. Sí, después viene el empleo en Australia, ordinariamente no alcanza un puntaje, por ejemplo en Australia, viene el inglés, el inglés te da puntaje. Cuando tú tienes inglés proficient, tienes 7 10 punt puntos. Eh, cuando tienes superior te dan 20 puntos y, y todos nuestros respetos o sea, acá en inglés superior es definitivamente absolutamente eh, meritorio eh, viene un elemento muy interesante que se llama regional studies que consiste en que tus mismos dos años de estudio los hiciste a nivel regional por eso es tan importante estudiar regional porque cuando tú estudias regional además de los dos años que de los cinco puntos que tienes siempre por Australia Studies, tienes otros cinco puntos por haber estudiado regional. Mm. Eh, vos a veces, eh, en, en, en Australia todo suele regional, excepto Melbourne, Sydney, Brisbane, todo mm. demás es regional. Adelaide es, es regional, Canberra es regional, Howard es regional. Eh, ¿Gold Coast? Gold Coast es regional, eh, Sunshine Coast es regional, Yilong, eh, eh, Wollongong, eh, bueno, es decir, eh, Darwin, todo, todo lo demás regional. Uh -huh. eh, partner points, los puntos de pareja también. La pareja a raíz de un cambio que hubo hace un par de años, la pareja te da puntos. Eh, entonces, pues, eh, si, si, si tu pareja... Eh, tiene inglés competente te da cinco puntos y si tu pareja también tiene una ocupación de en la lista te da otros cinco puntos o sea que la pareja le puede dar al aplicante principal hasta diez puntos y eh, si no tienes pareja eh, automáticamente tienes diez puntos entonces ¡Ah! o sea que es mejor ya. tener pareja <risa> Es decir, es mejor no tenerla o estar bien emparejado. Ese es, oh, ese es básicamente, ese es, básicamente ese es el mensaje. Sí, exactamente. Esa, esa es, ese es, ese es el mensaje, exactamente. Eh, bueno, quizá mencionar el tema de pareja, pues que aquí hablamos de pareja, puede ser eh, pareja del mismo sexo, pareja de, de, del otro sexo, cualquiera, que sea pareja. Es básicamente la eh, idea. Y el estado pues te da 5 o 10 puntos, como decíamos, mencionado, habíamos mencionado antes. Entonces, pues con eso tú, tú, tú armas tu puntaje. Es decir, eh, el, punto, el, el elemento clásico aquí es que nadie tiene el puntaje necesario. Hay que armarlo, hay que armarlo, es decir. No es que esto no es una foto, esto es un proceso. O digamos, esto no es una foto, esto es una película. Entonces, cuando tú llegas, estás llegas aquí y dices, bueno, me hacen falta 10 puntos, me hace falta 15 puntos. Entonces, ok, armamos un programa, un programa. Y quizá esa es la riqueza, la consulta que te hace el abogado. Eh, te dice, bueno, tú estás aquí, quieres llegar allá, hay que cumplir estos pasos. Porque estos pasos son los que te van a permitir cumplir estos requisitos. Mm. Ahora, miremos los planes regionales. Los estados, y, y estoy hablando de los seis estados y los dos territorios de Australia, estoy hablando de Northern Territory, estoy hablando de Western Australia, todos los estados tienen programas para atraer emigrantes. Todos los estados. Es decir, los estados se han dado cuenta que la manera de crecer es atraer emigrantes y la situación es muy grave por ejemplo en estados como Tasmania o como South Australia que perdieron población durante el COVID 19 durante el COVID 19 ¿por qué? Porque el, el, la tendencia natural de la población es disminuir en esos estados. Entonces, pues, la situación, digamos, desde el punto de vista económico, es terrible. Es decir, de un momento a otro se, se van a llenar de una serie de señores que van a cobrar pensión y no hay nadie que trabaje para pagarla. Entonces, se necesita que Perdón, Juan, tú que llevas aquí tantos años, yo también llevo 10 años aquí. Y esto es un tema que, que, que, que pasa desde, vamos, yo desde mis inicios aquí, como turista y como estudiante, ya lo decían que se necesitaba gente para South Australia. O sea, yo creo que eh, Adelaide, poco a poco, eh, cada vez se ha ido haciendo más, eh, más famosa, eh, uh -huh. pero es un, un problema que tienen desde hace muchísimos años, ¿no? La gente no quiere ir allí. Yo creo que no han hecho un buen marketing de esta ciudad, porque luego todo el mundo dice que es maravillosa. Mira, yo creo, el, yo creo lo mismo, yo creo lo mismo. Es decir, definitivamente es un tema de seguir atrayendo. Y yo creo que eso juega a favor, a favor de nosotros porque AELAIDA cada vez ofrece más facilidades para que uno llegue y se establezca allá, eh, sí. definitivamente. Eh, entonces, pues te cuento, eh, AELAIDA, o sea, Australia en, en general tiene muchos programas. Yo aquí lo que voy a presentar, digamos, es lo más general. Pero, pues, además de esto, se rostro tiene dos o tres opciones adicionales. Lo que yo quiero en, en, en esta conversación es contarle que, contarles que es lo básico, que es, más, más las salidas más amplias, que son básicamente estas tres. La primera es estudiar en el Estado. ¿Por qué? Porque el estado, los Estados nominan a sus International Graduates, es decir, si tú los estudios que haces, ese estudio VET que vas a hacer, de electricidad, de carpintería, de commercial cookery, de, no sé, de, de cerrajería, eh, lo haces en AELAIDA, por el solo hecho de estudiar allá, ya el Estado te nomina. Ya el Estado te dice, yo te ofrezco la visa 190, yo te ofrezco la visa 491. ¿Sin puntaje? El, el puntaje que necesitas es este de 50 puntos, Ah, vale. Uh -huh. que básicamente lo vas a conseguir con, con, con, con edad y un poco de estos. Sí, o sea que es muy el, fácil, ¿no? El, al final, el, si, estudias, es si, si estudias allí, las posibilidades de conseguir una visa 491, 491 son realmente sencillas. Muchas, muchas sí, señora. Entonces, esa ese es una primera opción. Esta opción es más difícil en los estados como New South Wales, como Queensland, como Victoria, porque como son estados que la gente llega sin necesidad de que la llame, eh, van subiendo la barra. Eh, por ejemplo, para que a ti te nominen Victoria, tu estudio tiene que ser un doctorado. Es decir, si tú estudias en, en Victoria eh, y quieres nominación de Victoria, tienes que haber hecho un doctorado. Eh, hasta hace un poquito, Queensland eh, estaba exigiendo, para nominar, que tú hubieras hecho era una maestría, y no en todas las carreras. Entonces, pues, eh, se, va, se, va, eh, se, se hace cada vez más selectivo, más, más exclusivo. Primera opción. La segunda opción que hay de, de, de obtener nominación de un estado para estas visas, eh, 4.91 y, y 1.90 y esto es para las otras que vienen, es que después de que tú estudias, pasas a la visa de graduado y durante el periodo de la visa de graduado trabajas en el estado nominador. Y esto pasa y es muy útil para personas que ya están en Australia. Por ejemplo, personas que están, han hecho sus estudios en Brisbane o han hecho sus estudios en Melbourne, que no tienen acceso a la nominación de sus estados. Entonces, lo que uno les recomienda es, aprovecha tu hice graduado, te vas a trabajar a Tasmania, te vas a trabajar a Western Australia, te vas a trabajar a uno de los estados que tienen nominación por trabajo. Lo más interesante de esto es que, si bien hay, muy, hay, hay pocos estados que tienen nominación por estudio, la gran mayoría sí tienen nominación por trabajo. Y en esto, Marta, hay una cosa supremamente interesante. Yo creo que de alguna manera más accidental que por diseño, Australia en esto se empieza a parecer al Canadá, donde tú obtienes la nominación y te puedes quedar en el Canadá por haber estudiado y trabajar allá. En Australia estamos de alguna manera llegando a la misma conclusión. Es decir, tú estudias, trabajas y te quedas es básicamente el camino, el camino más, más fácil, más normal. Lo, lo, lo que uno tiene es que calificar el qué estudias y en dónde trabajas. Pero ese es básicamente la, la, la, el, el, camino, el camino más general. Ahora, y, y ese ahora quiero yo decir 2021, eh, viene una, el boom de, de los small business owners, de los entrepreneurs, de la gente que quiere poner empresa. Y eso está muy bien y eso es lo que quieren los estados. Es decir, que los emigrantes calificados no vengan solamente a emplearse, sino que les dan la oportunidad de decir, listo, usted estudió acá, usted tiene un, su vicegraduado, ponga una empresa. Y por el solo de poner la empresa, te vas a quedar. Entonces, es una opción muy bonita, es una opción muy simple. Eh, los requerimientos de, la, de los small, business, small businesses son realmente muy simples, muy, muy bajos. Eh, y entonces te dan esa oportunidad. Eh, para poder darte ejemplos específicos de, de lo más fácil a lo más difícil, Tasmania. Tasmania dice... Si tú llegas a Tasmania y pones un small business y puede no estar relacionado con tu profesión, tú dices, mire, yo soy diseñador industrial y me voy a Tasmania y voy a poner una eh, peluquería. Con ese negocio te van a nominar. Yo tengo, por ejemplo, dentro de la oficina casos de, bueno, de, de, de, de personas que son fotógrafas. Estudiaron fotografía. Y se fueron a Tasman y pusieron un estudio de fotografía y ah, fotografía de, tú sabes, bodas y eventos y etcétera, etcétera. Eso es un pequeño negocio. Un, un estudio de fotografía es un pequeño negocio. Y ese small business les permite pasar a la residencia. Y Juan, Pero, perdón, ¿solo, ¿solo necesitas un ABN o tienes que tener un Pty Ltd o alguna ¿sabes? Algún, una empresa como tal? No, puede ser, un, puede ser el simple ABN lo que tú tienes es que generar un negocio que, te, que en la proyección que tú le presentas al Estado cuando presentas el, el, el, el, tu negocio tenga una proyección de generar un ingreso de al menos 55 mil dólares al año. Eso es lo wow. que ellos están. Ese eh, eh, es decir, en el caso de Tasmania no, no hay un capital de inversión mínimo mm. y eso lo hace muy atractivo. Entonces, el tema del small business en Tasmania significa que tú montas tu negocio, operas tu negocio al menos durante seis meses y ya puedes pedir la nominación de Tasmania. Es eh, súper interesante, el... no lo sabía esto. Sí, sí, es muy, muy, muy, muy, muy interesante. Eh, y están, están aprobados prácticamente todos los negocios, es decir, ellos excluyen muy, muy poquitas cosas. Eh, creo que están excluyendo Uber decir decir que, que tu negocio es manejar un Uber, no, eso no te lo vale eh, salas de masajes tampoco valen yo creo que por otra razón eh, eh, operadores de, de, de estaciones de servicio eh, tampoco, pero prácticamente todo lo demás, es decir, el típico negocio de los estudiantes es decir, mira, yo tengo una empresa de limpieza Perfecto, eso sí vale. Eh, muchos, de, muchos de tus colegas que dicen, yo voy a poner una agencia de educación. Perfecto, mm -hmm. ese es un negocio que perfectamente te lleva a la residencia permanente, como un small business. Y perdón, es, Juan, eh, y esto, además de Tasmania ¿hay alguna otra zona que lo haga? Sí, señora, en este momento lo tiene también South Australia, en South Australia es un poquito más difícil porque ellos te piden que hayas vivido en South Australia dos años y uh -huh. el negocio tiene que haber operado por lo menos 12 meses. Uh -huh. que es, es, es, un poco, es, es más tiempo de lo que pide Tasmania. Sí. sí. Uh -huh. bueno, y por último está um, Queensland. Queensland tiene una historia diferente. Ellos dicen usted tiene que comprar un negocio existente. Okay. No es una startup, sino es adquirir un negocio existente. Y ese negocio existente tiene que tener un valor de al menos 100 mil dólares. Uh -huh. Entonces, okay. y tiene que operarlo por lo menos durante seis meses en tiempo completo, a tiempo completo. Perdón. Entonces, uh -huh. es, esas son, digamos, para, para mostrar muy rápidamente, lo que son las opciones del Small Business en, en, en esos estados, que es un camino muy interesante. Yo, yo creo que eh, poco a poco los estudiantes tenemos que empezar a mirar por fuera del tema de voy a conseguir empleo en Australia. Tenemos que, que, que, que, ser, eh, que aprovechar esos elementos de emprendimiento, esos elementos de, de, de, de, de, de ser su propio patrón. Yo creo que eso es muy importante. Mm -hmm. Ese este es el futuro de la migración. Ya de alguna manera, ya terminando, eh, ¿qué se requiere para ser nominado en Australia? Y esto es como el, el último mensaje que yo quiero mencionarles. Eh, hay que tener el skill assessment, es eh, decir, tienes que tener una ocupación y, y tienes que hacer la assessment de la ocupación. Tienes que entrar en uno de los programas, ya sea porque estudiaste, porque trabajaste, porque pusiste un en los small business. Hay algunos estados que tienen experiencia, que dicen, mire, yo estoy nominando ingenieros, pero tienen que tener por lo menos tres años de experiencia. Entonces, esos requisitos hay que, tener, hay que saberlos antes de moverse al estado, porque si me dicen que, yo, que me voy a nominar como ingeniero y no tengo esos tres años de experiencia, pues, saludar no es para mí, porque no, no, me, van nominar, no, no me van a nominar, tengo que, tener, tengo que saber eso antes. Y algunos estados, en particular Northern Territory y, y Western Australia, piden fondos, piden que tú tengas unos fondos para poder arrancar allá. Mm -hmm. No todos los estados piden fondos. Inglés, algunos estados piden un inglés más alto, por ejemplo, Canberra, la en, para la mayoría de las ocupaciones pide inglés eh, proficient, entonces también aquí es un elemento que tienen uno que tener en cuenta. Y todos los estados piden que tú vivas en la zona. Entonces, ese es un elemento que implica moverse. Y yo creo que eso es muy, muy claro. Yo no sé por qué todo el mundo pretende sacarle el, el quite a decir, bueno, no, es que yo quiero que me nomine Tasmania, pero quiero seguir viviendo en Melbourne. No, no funciona así. No funciona. Eso, esa, esas preguntas nos lo han hecho. Si vivo en Brisbane, pueden nominarme en, ya te digo que nos han hecho unas cuantas preguntas así. Eh, ya sabemos la respuesta, ¿no? O sea, al final eh, no no se puede. No, no se puede, porque te digo, el contexto es estos programas son para llevar personal calificado a la zona regional eh, mm. y, y, y no y, y pues para eso es, hombre. Si no lo usas así no te va a funcionar. Eh, pero si lo usas te funciona muy bien, te funciona muy bien. Eh, mm. Yo creo, que ya, yo creo que ya, Marta, he, he, he pasado por los temas que, que quería mencionarles. Uh -huh. eh, Juan, la verdad que hacía tiempo que no lo explicaba alguien tan bien. O sea, me he quedado, me he quedado como, como todo claro, la verdad, de verdad. Eh, tengo alguna pregunta por aquí que vamos a empezar. Eh, na, recordarle a la gente que por favor nos envíen sus preguntas, eh, que yo las, las estoy leyendo ahora mismo y que así las podemos compartir y, y que las mismas preguntas que, puede, que puedes tener tú eh, las puede tener tu compañero y así pues las vamos resolviendo ¿no? pero por ejemplo, Daira nos pregunta ¿la experiencia es en Australia o en nuestro país también cuenta? las dos cuentan las dos cuentan, ¿verdad? sí, o sea, todo lo que hayas estudiado y trabajado en tu país pues forma parte de, de, de tu historial laboral y académico y con lo cual cuenta en Australia también <coughs> um, Zuleka pregunta, ¿hay salida de interior de diseño, o sea, diseño de interior? Sí, claro, claro, oh. claro, claro. Pero requieres que hay, tener estudios nivel de bachelor degree. Ok. Ten, ten en cuenta que, que una de las líneas de desarrollo que tiene Australia es lo que se llama Creative Industries. Australia quiere hacer un énfasis muy importante en industrias creativas, eh, eh, porque pues ahí hay un futuro económico muy grande. Entonces, todo lo que viene, todas las áreas de diseño, de moda, de cine, de televisión, van a ser muy importantes, muy importantes para Australia este año y los años venideros. Perfecto. Sí. Um, aquí tenemos otra pregunta de Úrsula. Eh, muchas gracias por este seminario. Debo hacer mi proceso con Betases. Mi profesión está dentro de las Skills Visa. Tengo categoría Bachelor y tengo muchos años de experiencia en mi país. No, no nos dice cuántos. Eh, y esta experiencia es comprobable. ¿Qué más se debe tener para Betases? Eso. Nada más. ¿No más. Sí. No. Lo o sea, académico, la experiencia y, y el inglés, ¿no? Betaset no te lo pide. Betaset ah, okay. no te lo pide. Ok. Ah, perfecto. Así que, bueno, al final sería analizar un poco qué ha estudiado, cuántos años ha trabajado y presentarlo, ¿no? Correcto. Perfecto. Perfecto. Um, Belinda nos pregunta Hola, yo estudié un grado de Ingeniería en Diseño Industrial, tengo nivel proficient de Inglés y llego a Sydney, para a Sydney para estudiar y certificar el Superior Level ¿Qué tipo de curso me recomendarías estudiar después del curso de Inglés para luego poder hacer mi skill assessment y conseguir la residencia permanente? Alguien que va a Sydney Por el solo hecho de que ya hayas hecho la Ingeniería ya te van a hacer el skill assessment eso, eso ya lo lograste. La pregunta que yo te invitaría a hacerte es, ¿qué tienes que estudiar para poder hacer un programa hacia la residencia permanente? Entonces, ¿qué tienes que estudiar? Algo relacionado con ingeniería. ¿Qué hay relacionado con ingeniería? Pues, obviamente, hay una cantidad de cursos de ingeniería, por supuesto que sí, pero, y, y eso ya está más en el terreno de Marta, yo no soy especialista en educación, eh, pero... pero pero sí te diría que te mantengas en el sector de ingenierías, eh, quizá un project management te pueda servir. Eh, no estudies business, eh, no estudies leadership and management, eh, porque eso no está relacionado, pero, pero mantente en el área de, de, de ingeniería sería mi recomendación. Perfecto. Belinda, si tienes dudas en cuanto a eso, eh, también puedes ponerte en contacto con tu listener. Si no tienes listener asignado, nos escribes y, y revisamos, ¿no? Eh, está claro que eh, si ya tienes claro que quieres hacer el Skill Assessment y que, y que te quieres quedar, ¿no? lo mejor es que analices bien antes de tomar una decisión qué tipo de curso quieres estudiar para que realmente pues, siga, no, haya una concordancia y llegues a, a cumplir pues, el, el objetivo de la PR, ¿no? de la Permanent residente. Perdón. <coughs> um, una persona anónima nos pregunta... Eh, gracias por el webinar. Como profesora de yoga, ¿cumplo el requisito? O sea, quer, querrá decir, ¿se puede conseguir la PR con siendo profesora de yoga? Depende. Depende. Esa es la típica respuesta de abogado. Depende. Bueno. Depende del de, eh, título que hayas tenido como profesora de yoga. A, a, a lo que me refiero es que eh, el yoga está aceptada como una terapia alternativa. Y, y, hay, y hay, um, hay unas ocupaciones en ese sector, pero tendríamos que ver qué nivel estudiaste, es decir, qué nivel educativo adquiriste y, y, y dónde ha sido tu, tu, tu práctica, dónde ha sido tu, tu, tu experiencia profesional. Uh -huh. Entonces, sin esa respuesta no te podría contestar. Miguel Mora ¿qué posibilidades tendría un licenciado en cultura física y deportes de obtener la residencia permanente o qué, o qué camino sería más fácil tomar? Eh, hay, varios, hay varios caminos en, en, en el área de cultura física eh, tenemos el área de deportes que, que, que hay aquí se llaman coaches desde sport coaching en varias cosas y sí. Y pues, eh, hay últimamente, pues sobre todo para la gente que trabaja en los gimnasios, eh, hay un nuevo deporte aceptado como, como deporte, que es CrossFit, que, que muchas personas que, que, que, que se presentan eh, como, como personal trainers, eh, los presentamos en la ocupación de Sport Coaches dentro de, dentro de CrossFit. Ese es un camino. Y, y el otro camino es el de profesor, es decir, el profesor, si, si tienes una licenciatura en educación, en educación física, pues tienes abiertas todas las puertas de, de, de una de pedagogía. Pues. Es verdad que el tema de, del deporte aquí en Australia, eh, yo creo que hay muchas posibilidades, no sé, no sé qué tanto no a nivel de, de conseguir PIA, pero sí a nivel laboral, ¿no? yo creo que hay un montón de, de posibilidades a la hora de trabajar aquí, eh, pues ya no sea ya no solo en gimnasios, sino es que por aquí vas caminando y hay grupos de gente en la calle haciendo deporte en cada esquina ¿no? Mm. es increíble es una de las cosas que más me gusta de Australia que tiene la cultura del deporte muy desarrollada les gusta mucho ¿no? y creo que eh, yo conozco muchos estudiantes que se dedican a ello. De hecho, una de nuestras colaboradoras, además de colaborar con nosotros, es profesora en, en un gimnasio ¿no? y da clases de, pues de todo, de crossfit, de todo. Y, y, y la verdad que, que es lo que dice, que no le falta el trabajo, ¿no? Siempre tiene trabajo. No, no es, es, es muy bueno, es muy bueno. Inclusive te cuento que el tema de ser personal eh, trainer es un negocio tú puedes sacar un small business. Es verdad, mm -hmm. también, claro, sí. claro. Mira, pues ya, ya sabes, te puedes ir, eh, creo que se llama Miguel, que le he hecho dismiss a la pregunta, pero Miguel, eh, te vas a Tasmania y abres tu propio negocio y ya puedes conseguir apiar muy rápido. Sí. Um, Paola Pérez, ¿qué tipo de salidas hay para el Bachelor of Business in Hospitality Industry? ¡Uf! ¿qué quieres decir? Tenemos eh, un Restaurant Manager, eh, Caravan Park Manager, Cinema Manager, eh, other accommodation things, uff, lo que quieras, lo que quieras, hay cantidades, cantidades. que todo lo que sea Hospitality aquí también yo creo que es algo muy grande, ¿no? Muy grande, muy grande, muy grande. Así que, Paola, ya sabes también. Yo creo que al final es, es lo, lo que hablábamos antes, ¿no? Dependerá de tu experiencia, de lo que hayas estudiado, eh, la experiencia laboral, nivel de inglés, donde quieras residir, ¿no? O dónde estés ahora mismo. Entonces, bueno, yo creo que, Paola, eh, si realmente tienes ese Bachelor of Business in Hospitality, yo creo que lo que deberías hacer es contactar con Juan para que realmente te hagan un. Un assessment, ¿no? Una asesoría y te digan exactamente hacia dónde tirar dependiendo de dónde estés, ¿no, Juan? Claro, por supuesto. Perfecto. Gracias, Paola. Erika, ¿qué se puede hacer cuando se, estudie, se estudia doble diploma? En Building Design, en Interior Design y no está en la lista. ¿No se puede aplicar a postgraduate? Mm, depende... Bueno, ahí ¿qué se puede hacer? El punto es que mmm, la postgraduate visa tiene dos versiones. Tiene una versión y es cuando tú estudias eh, a nivel VET que exige uh -huh. que tú tengas una ocupación en la lista. Esa uh -huh. es la versión de la visa eh, de postgraduate visa, que es la visa 485, que se llama Graduate Work. Pero hay una segunda versión que es la ISA 485 Post Study Rights, que es la postgraduate visa que le dan a las personas que hayan estudiado Higher Education, es decir, bachelor o maestría. Y en ese segundo camino, en el camino de Higher Education, no importa que hayas estudiado, no importa, simplemente importa que hayas estudiado a nivel de Higher Education. Entonces, si tú tienes tus dos diplomas, pudiéramos, cons, pudiéramos considerar la maestría y después de la maestría pasas a la vicegraduada. Uh -huh. Pensando, claro. habría que ver si hay alguna otra opción, pero, pero esa es una que se me ocurre con, con la información que me das. Eh, en, ya, o sea, te pregunto porque me, me surge a mí la pregunta, no sé si a Erika le surgirá la misma pregunta, pero... Um, Digo yo, claro, ya habla aquí de diploma, entiendo que está hablando de la de la de la, de la vía de BET, de 485, que no es la post-study, ¿no? Entonces, entiendo que si tú has estudiado, porque esto es una, una, un tema recurrente también dentro de, de, de, entre nuestros clientes, ¿no? Llevan dos años estudiando eh, BET, un certificado 3, un certificado 4, un diploma, lo que sea. Nunca antes han mirado las, las listas ni nada y de repente se dan cuenta de que, ostras, con lo que he estudiado no está en la lista, no hay opción, ¿no? Mira, mi, mi experiencia, Marta, es que siempre hay opción. Siempre. Hay que lo que hay que hacer es que hay que encontrarla. Ninguna es gratis y ni ninguna es mm -hmm. eh, eh, Es decir, eh, y, y eso, es, eso es como en la vida, ¿no? Así funciona. Es eh, eh, decir, pero el sistema de migración en Australia es tan terriblemente complejo que siempre hay una solución. Yeah. ¿Por qué? Porque si tú dijeras, mire, estos son tres caminos y si no estás en uno, estás en otro, estás en otro, no estás, sería terrible. Pero mira, hay tal maraña de cosas que, que lo que uno tiene es que encontrar su propio camino. Pero lo hay, lo hay. Mira, no conozco a nadie que se si haya querido quedar en Australia que no se haya quedado en Australia. Mira, sí, yo siempre digo también. Yo digo que quien quiere quedarse, <ríe> eh, sí, si te esfuerzas, yo también conozco mucha gente que llevamos aquí, llegamos todos turistas y estudiantes, y todo esto nos mira, hemos acabado quedando sí. los que hemos querido realmente sí. quedarnos. ¿no? Entonces, yo creo mira, que esto hay, es... Mira, hay muchos caminos, hay muchos caminos. Es decir, eh, hay que encontrarlo. A veces uno tiene que hacer cosas que, que, que si mira, yo, yo he querido estudiar más, o no quiero estudiar más, pues mira, ese es tu único camino. Si te quieres que no, O, o, o y mi claro. sueño es irme a Sydney a vivir o a Melbourne, pues mira, te tienes que ir a Tasmania dos años, ¿no? Pero ese es el camino. Este, ¿no? este. Yo creo que el mensaje es eh, que hay que hacer un sacrificio. Yo me acuerdo cuando me, me, la primera vez que me hablaron a mí de sponsor, mi abogada de inmigración entonces, yo conseguí una, eh, era 459, ¿no? El antiguo sponsor. Um, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Años atrás eh, yo tenía 459 y me acuerdo que mi abogado me dijo: Mira, puedes conseguir la 459 como directora de marketing en Byron Bay, pero por, podrías conseguir, que es, es bueno, era de cuatro años, pero podrías conseguir directamente la PIA si te fueras a Adelaide. Yo lo recuerdo ya, eso me lo dijo a mí en el 2011 o así, mi abogado. Y yo le dije, no, en esa época me daba igual a mi Adelaide. Yo me quería quedar en Byron Bay. No, no, me da igual que sea temporal. No me voy a quedar en Australia más de cuatro años. Esa fue mi respuesta. Y llevo diez. ¿No? O sea, quiero decir que, que siempre hay. Siempre te piensas también que dos años es mucho tiempo. ¿No? Y dices, no, es que dos años, irme dos años. Es que dos años no es nada. Dos años no es nada. Es como la gente que está en Colombia ahora o, o donde sea, en España. No, es que yo. Eh, ¿Cómo voy a estudiar seis meses de inglés sí, y estudiar nueve meses en Australia? Es muchísimo tiempo, no es nada, nada. Todo el mundo que, que coge un curso de seis meses acaba alargando siete meses más, o diez meses más, o un año más, o dos años más, ¿no? Entonces, creo que el tiempo, el concepto nosotros tenemos, ¿no? Que nos vamos de casa, nos da miedo, ¿no? Y, y decir, nos vamos nueve meses, buf, nueve meses yo ya me habré cansado, ¿no? Eh, pero bueno, aquí yo, por ejemplo, no sé si a Tijuana te pasa lo mismo, pero yo me fui para, para cuatro meses. ¿no? Eh, le dije a mi madre: en cuatro meses vuelvo ¿no? y llevo diez años. ¿no? Y eso es algo que le pasa a mucha gente: ¿no? que te sí. piensas que un año es mucho tiempo y no no es. es exactamente, es, es, así es. Así es. Y, y te digo: yo creo que, que por eso es muy importante planear, porque mm. cuando tú planeas, eh, el tiempo corre a tu favor. Pero si tú no planeas, el tiempo corre en tu contra y cuando te das cuenta llevas dos, tres, cuatro, cinco años y, y no te sirve para nada lo que has hecho. Exacto. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Que lleva tres años aquí y, te, y o sea es que lo que he estudiado no me ha servido. Bueno, porque tenías que haber mirado, planeado un poco, ¿no? ¿Cuál era el camino o qué es lo que quieres? Pero bueno, supongo que eso te pasa porque también eres joven, no crees que te vayas a querer quedar, cada vez te va gustando más conforme pasan los años, ¿no? O sea, yo creo que eso no le pasa tanto a una persona que tiene más de 30 años, que ya viene con una idea mucho más clara de lo que quiere, pero aquí llega mucha gente que tiene 20, 22, 25 y vienen aquí a pasárselo bien, a aprender inglés, a vivir la vida, a surfear, a, a, ¿no? A vivir el, el, la experiencia australiana. No están pensando en la PR. El problema mm. es cuando ya llevas dos años aquí o tres y dices, uy, es que no me quiero volver a mi país. ¿no? Eh, y ahí Exacto. es cuando empiezan las dudas. Um, aquí Daira nos vuelve a preguntar, eh, ¿cuánto tardaría el proceso? Me imagino que habla de, las, de, las, de los visados desde que empiezas eh, pues el skill assessment. ¿Cuánto puede tardar en aprobarse un visado de, este, de este tipo? Pues mira... Ordinariamente el proceso completo es que una persona estudia los dos años de, de, de, de, de su VET, digamos, que en, en el ejemplo que hemos seguido desarrollando, eh, después tiene que hacer un año más durante su visa graduado porque ordinariamente le exigen un año de experiencia después de haberse calificado. Después de ese año de, de, de, de calificación presentamos la visa. Eh, todavía no es su vicegraduado y de ahí más o menos seis meses es lo que se tarda o sea que una persona que llega a Australia y que es la residencia permanente en este camino estamos hablando de más o menos tres años, tres años y medio teniendo en cuenta que después de los dos años de estudio ya tiene derechos de trabajo completamente, completamente irrestrictos entonces ya puede trabajar, ya puede poner su negocio, ya puede hacer lo que quiera. Pero serían dos años de, de, de estudiante y después ya hacer su, su vida laboral. Uh -huh. Perfecto. Uh, June no sé si digo bien su nombre, June o June, Ulacia. Uh, yo he estudiado Social Work y para el Skill Assessment a mí me piden 920, 920 horas de Field Education. ¿Esas solo son las prácticas que se realizan en el bachelor porque yo solo he hecho 320 horas. La experiencia en la profesión contaría para llegar a las 920 horas. Muy interesante tu charla y súper bien explicado. Sí le serviría. Sí le serviría. Pues mira, ya bien. tienes... Eh, ahí ahí la, la respuesta sí que te serviría esa experiencia eh, para tus 920 horas. Perfecto, June. Eh, Julia, como ingeniero, necesito convalidar el título con Engineers Australia... O como, ¿O como comentas, es mejor hacer un curso relacionado con ingeniería? Gracias. Tienes que hacer las dos cosas. Validar la ocupación y si te quieres quedar, muy posiblemente vas a tener que hacer el curso. Pero son dos cosas distintas. Ambas cosas. Respuesta. Úrsula, nos vuelve a preguntar, que, que ya creo que ya ha preguntado Úrsula Silva. Hola, gracias por la respuesta. Bueno, mi profesión qué equivaldría a Occupational Health and Safety Advisor. Y mis años de experiencia son cinco años ejerciendo como ingeniero y dos años más ya que me titulé primero con nivel técnico y después hice la continuidad para sacar la ingeniería. No sé si me explico. Creo que te entiendo, pero ahí hay que tener en cuenta que hay, en Australia también hay, hay varios niveles de ingenieros. Está lo que se llama el ingenier technologist y está el ingeniero profesional. Entonces depende en qué ocupación te vamos a presentar, porque si te vamos a presentar como ingeniero profesional la experiencia previa al grado como ingeniero no contaría, pero si te presentamos como ingeniero technologist, la experiencia desde que te graduaste tecnólogo sí contaría. Depende cómo te vamos a presentar. Habrá que tomar la decisión primero para saber con cuántos años contamos. Uh -huh. Um, una persona anónima nos pregunta: ¿Hay posibilidades de optar a visas estudiando allí un VET y sin experiencia previa en el área? Todas, todas, todas las ocupaciones que quieras, claro que sí. O sea, claro. realmente, si estudias los dos años que te piden, ¿no? ya, ya ahí empiezas ¿no? eh, tu trabajo ¿no? eh, para conseguir esa PR. Totalmente, sí, sí, sí, sí. sí. Sin ningún Yo creo problema. Que una de las cosas que más nos. nos yo creo que, yo soy española pero vamos que creo que españoles y latinos somos lo mismo eh, latinoamericanos en este caso eh, es que tenemos un problema de base muchas veces que es el inglés ¿no? entonces tenemos que venir primero a aprender inglés porque no, no entramos ni a un BET, ¿no? o sea en, incluso en las escuelas BED nos piden un nivel mínimo de inglés con lo cual lo primero que hay que hacer es aprender inglés luego estudiar esos dos años eh, de vocacional lo que hablábamos ¿no? o sea, yo creo que de la gente que conozco que ha conseguido los visados más rápidos han sido tradies, gente que estudia sí. pues eh, electricistas, carpinteros, eh, pintores, ¿no? Estos de mm, temas de, de maquinaria, eh, todo lo que sea tradie. Eh. ¿Y qué pasa con los cocineros, Juan? Porque en su momento hace años eran como, como los más buscados. ¿Sigue, ¿Sigue siendo el tema de chef, cocina eh, fácil Sí, sigue estando en todas las vistas y en este momento, en la medida en que Hospitality está volviendo a coger una fuerza importante, eh, yo creo que va a tener como un, un, segundo, un, un segundo tiempo. Estuvo muy cuestionada hacia finales del año pasado porque se consideraba que ya había muchos, muchos, muchos, muchos cocineros, muchos, muchos, y tú lo notas pues porque eh, lo que les pagaban cada vez era menos. Pero, pero a nivel de migración, sí, si sí, commercial cookery sigue siendo un camino hacia la residencia permanente. Y no creo que salga, honestamente no creo que salga. No es la que yo más recomiende, definitivamente no, pero, pero tampoco creo que vaya a salir. Perfecto. Santiago eh, nos, comienza, nos comenta, estimados, en cinco meses paso de Working Holiday Visa a Student Visa. Mi idea es estudiar carpintería en TAFE, Nameboard, Sunshine Coast. ¿Es un camino seguro si quiero conseguir la Visa 491 o ese trade ya está muy saturado? No, no está muy saturado. No Yo también está. he oído que, que carpintería está muy bien, ¿no? que, que hay una, posibilidades eh, bastante y además de trabajos, es que yo digo siempre, ¿no? Yo creo que algún... Tengo un par de amigos carpinteros que, que siempre los veo agotados. Es como dicen, tengo trabajo. Tengo un amigo eh, que vive aquí cerca de casa, eh, que me decía, Marta, estoy contratado, tengo trabajo garantizado para el próximo año y medio de construcciones, de cosas que, que le han ido saliendo y tiene trabajo continuado y, y está cansado, es un chico que está cansado, tiene 30 años, está agotado porque no para de trabajar y además se gana muy bien la vida. Claro, claro, sí, sí, es, eh, sí, el sector de la construcción y aquí los carpinteros son son sector de la construcción, pues definitivamente eh, tienen un, un, un futuro profesional muy bueno, muy bueno. Es decir, Santiago, no, hágale, hágale, no, no, no dude. Va muy bien. Tony Muñoz, tengo una carrera en turismo y según lo que entendí, ¿no tendría posibilidades para obtener, para obtener la visa permanente? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que tenemos que encontrar la manera de, en, de que un estado te nomine Yo, yo creo que, que hay varios estados que están nominando a personas en el área de turismo. Eh, volvemos a lo mismo, es decir, Tasmania, Australia, ACT, Canberra, tiene, tiene en ese sector, varias cosas en ese sector. Eh, en este momento estamos en un momento un poquito eh, tímido para... Queensland porque Queensland está nominando únicamente personas que tienen ocupaciones en el, te en el tema de lucha contra el, el, la pandemia. Entonces, tienen muy cerradas todas las demás ocupaciones, pero hasta hace muy poco, es decir, hasta antes de la pandemia, eh, Queensland también tenía un una especial inter interés en nominar personas en el área de turismo. En uh -huh. todo, desde de Cairns hasta, hasta, hasta Gold Coast. Uh -huh. Seguimos. María José Gil nos pregunta, ¿hay alguna posibilidad de abrir un pequeño negocio en Sydney? Entiendo que no ha seguido la frase, pero es, ¿y conseguir una, un visado? <ríe> Porque claro, abrir un negocio puedes abrirlo. El tema es conseguir un visado. <ríe> no. No, no, te digo, Sydney eh, es una ciudad que inclusive cuando tú vienes dentro de como inversionista exige es los requerimientos para la visa de inversión en Sydney son más altos que en cualquier otro sitio de Australia. Es decir, si, si tú vienes como inversionista y tienes un proyecto de inversión en Byron Bay, eh, con 200 mil dólares ya empezamos a hablar. Si en Sydney eh, se requiere simplemente, se requieren no menos de un millón de dólares para servicios de inversión. Sí, esto también lo había oído. Yo, sinceramente, eh, cuando... Muchas veces me preguntan, ¿no? Porque yo también monté mi propio negocio aquí, empecé ¿no? en Byron Bay y la gente me pregunta mucho sobre cómo empezar el negocio y tal. Yo creo que, obviamente, hace 10 años no tiene nada que ver con ahora. No han cambiado mucho las cosas. Pero si realmente tienes una idea de negocio con lo que has comentado de Tasmania, yo creo que irte, irte a Sydney es el peor sitio ¿no? El sitio en el que te va a costar más dinero Más difícil, menos visados eh, O sea, que si realmente tienes una buena idea Y realmente quieres ponerlo en práctica Y crees que puede funcionar en cualquier parte eh, sí sería el, el, el último lugar ¿no? donde, donde creo que empezaría a montar negocio Es más mm, mm -hmm. A ver, Daira como médico, ¿qué tan difícil es obtener la validación? ¿Es verdad que tarda mucho? ¿Hay mucha competencia? ¿Necesitaría especialidad, especialidad para poder competir por ello? Daira, el tema de, las profesionales, de, la, de los profesionales de la salud, en, partir del tema, en particular el tema de los médicos, eh, es mucho más complejo y es mucho más caro. No es imposible, y, y tú vas a encontrar médicos, hispanoparlantes eh, cada hablar cada vez más, es decir, no... No, no, no es, no es, digamos, imposible. Lo que pasa es que mientras la validación de las demás profesiones que hemos visto acá es documental, es decir, no tienes que presentar pruebas, no tienes que presentar exámenes. En el caso de los médicos, sí. Entonces, el proceso de validación de los médicos es un proceso que tiene una serie de etapas donde primero, presenta sus estudios en términos de que la universidad donde tú estudiaste tiene que haber sido eh, aprobada acá. Eh, después te tienes que presentar un examen de inglés de un, en una prueba específica que hay para profesionales de la salud que se llama OIT. No es el IELTS, no es el PTE, no es el Cambridge. Es un examen de inglés específico para profesionales de la salud. Después hay un examen que se llama eh, de, de escogencia múltiple y, y, y entonces in, eh, inclusive hay una serie de cursos de preparación para el examen presentas el examen de, de, de, de escogencia múltiple y con base en eso tú ya serías elegible para lo que se llama una, eh, una registra, un registro restrict, restringido que te permite que trabajes en determinados trabajos médicos como, como Medical Resident y después de un año de, de, de trabajar para ellos, aquí hacen una cantidad de falta médicos en ese sentido, se consiguen unas visas de trabajo para ellos, ordinariamente en el sistema hospitalario regional, presentas un examen clínico y con eso ya pasas a la residencia permanente. Es un proceso mucho más largo, es un proceso mucho más difícil, es un proceso um, diferente, diferente. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien pagado, porque te, te cuento, mientras estás trabajando, el, el, pues, el, el escenario de entrada de un médico en estas condiciones son 105 mil dólares de, de entrada cuando estás haciendo tu, tu, tu, tu, tu año de práctica en un hospital. Entonces, tampoco es que sea todo tristeza y, y dolor. Bueno, ¿no? al final es una cuestión de preparación, de inversión, para, mm. es una inversión. De futuro, porque sabes que al final Si acabas trabajando con una PR Con cualquier tipo de visado Que te dé full time work rights Aquí, da igual lo que cueste el visado ¿no? Yo me he gastado Bueno, entre el, la, el estudiante, sponsor PR, he pasado por todas Pero es que al final Cualquier persona, el salario mínimo En Australia y cualquier persona Un tradie, un tradie en Australia O sea, los salarios aquí eh, en, en, en un mes de trabajo tienes todas las visas pagadas ¿no? o sea, yo creo que, que, que no, se, no se tiene que ver como un gasto, ¿no? es una inversión totalmente, se recupera rápido yo creo Diversifica, ¿no? um, estudiando Luz Sánchez estudiando un diploma en social work ¿tendría más chances si aplico a una regional o puedo seguir en Sydney? regional ya, es que Sydney, Sydney es, es todo el mundo va a Sydney, pero, pero allí no se va a conseguir. No vas a conseguir. De hecho, nuestro colaborador que te comentaba al principio que, que es Javi vivía en Sydney y se mudó, estudió eh, para, ser, para hacer el tema de real estate y se fue a, a Adelaide y ahora, eh, después de dos años de trabajo allí como, con temas de real estate, ha conseguido la PR también. Y está feliz. Dice que no cambiaría Adelaide. Sydney que, que le encanta, ¿no? Entonces, bueno, Luz, ya sabes, mírate a Adelaide que, que, que a todo el mundo le encanta. Um, hola, mi nombre es David, soy de Colombia, estoy supremamente interesado en emigrar a Australia. Tengo 22 años, ¿cuál es la mejor manera de ir? Ostras, empiezas muy abajo, David. <ríe> Creo que lo, lo, lo mejor es que primero nos escribas y te expliquemos cómo funciona todo porque es una pregunta muy amplia ¿no? Eh, eh, pero sí, yo creo que sí que es importante decir que cuando ya os pongáis en contacto con nosotros, ya sea con Juan o con nosotros, pues saber pues a qué os dedicáis, eh, si hay, tenéis algún eh, estudio previo, si habéis trabajado y enfocar un poco, ¿no? Eh, dependiendo de cuáles son tus necesidades. Y, por ejemplo, lo primero que te, pre te preguntaría, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de inglés? Siempre empezamos por ahí, ¿no? Estás en Colombia y tienes que, tienes que ir a Australia, tienes que hablar inglés, ¿no? Entonces, eh, hay muchas preguntas que se hacen en la primera consultoría para, pues, para conoceros un poco mejor y saber exactamente cuáles son vuestras necesidades. Y a partir de ahí, eh, pues montar un plan, ¿no? Para, para, para pues, dependiendo de, de lo que busques, de lo que te guste y de tu presupuesto, obviamente, ¿no? Porque al final ir a Australia no es barato. Pero bueno, eh, creo que es una pregunta muy amplia, eh, Juan, aquí. Miguel Mora, muchas gracias por la primera respuesta. Es decir, Miguel, que está por la segunda. Continuando con la licenciatura en cultura física y deportes. ¿Debería hacer el Skill Assessment? ¿Estudiar algún VET? ¿O cuál sería el camino en este sentido? Muy posiblemente las dos cosas. Porque acuérdate, ocupación, puntaje, plan de migración. Si tu plan, Y tu plan de migración puede ser estudiar en algún lado. Claro. Sí. sí. sí. Um, Zuleka, disculpa, tengo otra pregunta. Quiero estudiar diseño de interior. Ya nos había comentado antes sobre diseño de interior. Pero no me alcanza a estudiar una carrera. ¿Crees que tengo salida al hacer solo un BED? En mi caso, empezaría desde cero, porque no tengo ni experiencia profesional. ¿Crees que tengo alguna oportunidad? No, no en diseño interiores. Diseño interiores tiene que ser un bachelor. Tiene que ser un bachelor. No puede ser BED. Así no. que debería ser bachelor o cambiar, obviamente, de, de uh -huh. profesor. Sí, sí, sí. Hay otras ocupaciones que basta con que tú tengas un nivel de diploma. Pero, pero no, diseño tiene que ser un bachelor. Um, y vamos a hacer última pregunta, ¿vale? porque hay muchas preguntas, pero nos podríamos quedar aquí toda la vida, Juan, pero, pero tenemos, eh, estamos cansados también, <ríe> una, hora, una hora y veinte y yo creo que, que hemos, eh, muchas de las preguntas hablan de cosas muy personales. ¿No? entonces yo creo que, que como comentábamos antes ¿no? es importante que toda la información que ha dado Juan ya lo ha comentado antes eh, habla en términos generales las preguntas que tengáis específicas de vuestra profesión pues eh, lo mejor es que eh, os pongáis en contacto con, con Juan o con nosotros sabéis que como os he comentado al principio de la reunión tenéis un 20% de descuento simplemente por haber estado en, en este seminario um, pero te hago la última pregunta ¿Vale, Juan? ¿Cómo se puede hacer para trabajar como instructor de buceo? Si ya estoy aquí, en, si ya soy eh, en España, instructor. ¿Hay alguna vía? Aquí hay una serie, vamos a ver, depende de los permisos que tengas. Eh, hay dos o tres permisos internacionales, el PADI y unos estos. Tienes que tenerlo, tienes que tenerlo a nivel de instructor a nivel de instructor en aguas abiertas y todo esto. ¿Cuál, esos permisos son internacionales y te permitirían trabajar acá. Ahora, desde el punto de vista de migración, eh, instructor de buceo es una ocupación en la lista de demanda. Y, y tú puedes quedarte en Australia como instructor de buceo. Uh -huh. pero, pero, pero digamos que esa no era tu pregunta. Tu pregunta es si pudieras trabajar, ¿qué necesitas para trabajar? La licencia. Y la licencia internacional te sirve. Si tu licencia no es internacional, tienes que presentarte aquí a, al examen para que te den la licencia acá. Uh -huh. O sea, tiene que titularse aquí si, en caso de que no sea internacional. ¿no? Uh -huh. Sí. Um, aquí nos, dan, nos envían... Ha sido una, mare, una hora maravillosa. Muchas gracias por hacer eventos eh, con empresas tan profesionales. Juan. Esto... Ok. Gracias pues. <risa> eh... Lentame. Marta, lo repetimos cuando tú consideres. Muy bueno, muy muy, muy agradable. Eh, sí, sí. Yo la verdad y, que Juan creo que eh, es súper interesante que también la gente nos vaya comentando, ¿no? De qué quieren que hablemos, ¿no? Eh, exacto, de qué. Exacto. qué ¿Qué, qué, ¿Cuál? Nuestro próximo seminario, ¿qué, ¿qué les interesa saber? Nos enfocamos en una visa en concreto, en, en tres profesiones en concreto, yo creo que eh, podríamos hacer seminarios así mensualmente eh, o cada dos meses, eh, pero obviamente todo esto ha quedado grabado, enviaremos el link, eh, cogeremos partes de este vídeo para contestar preguntas específicas de algunos estudiantes, yo creo que la verdad, Juan, ha sido un placer y, y me ha gustado mucho porque es muy claro, ¿no? Y ya te lo han dicho antes en una, uno de los estudiantes, de los eh, oyentes, pero es verdad que pues como que la información es muy clara y muy fácil de entender. Um, ha sido un placer, muchísimas gracias eh, por, por ayudarnos y por eh, resolvernos tantas dudas y por, eh, por este ratito. Y, y bueno, estamos en contacto porque ahora ya trabajamos juntos, con lo cual eh, pues es... sí. eh, seguiremos en contacto y nos vamos viendo. ¿no? Eh, nos vamos claro. en las caras para todos los que habéis eh, estado aquí. Eh, muchas gracias por, por, eh, pues por atender. Recibiréis un link con el vídeo, podéis volver a verlo y podéis compartirlo. Así que, que gracias a todos. Eh, buenas noches, Juan. Marta, muchísimas gracias, muy agradable, de verdad que fue un, un, un rato definitivamente enjoyable, como dicen acá. Eh, espero que lo repitamos, muchas gracias a ti, eh, eh, muy, muy agradable, muy agradable trabajar contigo. Gracias, y, gracias Juan. Y bueno, que, que lo repitamos, hombre. Claro que sí, buenas noches. Dale, chao. Buenas noches a todos, hasta luego.